para todos. Eh, no nada, como ustedes bien sabrán, eh, han sentido eh, la baja eh, delincuencial porque tenemos alrededor de veinte y pico de días, que no pasa ningún hecho eh, violento, eh, ningún hecho eh, que concierne la sociedad como anteriormente sucedió. Estamos trabajando arduamente, hemos sido intervenidos. Nos enviaron un eh, por parte de nuestro señor director general de la policía, mayor general, licenciado, Eduardo Sánchez González, quien nos ha dado todo el apoyo, así como también el ministro de Interior y Policía, Jesús Paco Martínez. Eh, tienen los ojos puestos en San Francisco de nos están dando todo el apoyo y todos los recursos para eh, hacer una buena seguridad aquí. Esos el el operativo que se está realizando día por día en esos sectores más vulnerables que el sistema político continuará, es esos operativo? Esos operativos van a ser constantes e incluso eh, luego se van a incrementar en todo lo que es eh, eh, la provincia de aquí, la provincia de Duarte. ¿Ese mismo operativo que estamos realizando en la capital, en Chico Reyes? La... Bueno, todavía, todavía no ha llegado aquí. Porque usted sabe que el, el barrio Cristo Rey fue intervenido y eso todavía no llega a Está en, en, en carpeta eh, próximamente de que se realice, eh, que se implemente aquí ese operativo, pero todavía aún no.